Hola mis amigos, ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Qué bueno saber que están allí siempre en la brega, muchos trabajando, muchos eh, buscando los recursos para vivir, haciendo lo posible para salir adelante aquí en el Perú y en otros lugares del mundo. En primer lugar, vamos a comentar que estamos pasando frío aquí. Ha comenzado el invierno y se ha puesto un poco gélido y la verdad que es una situación que, como yo soy de la selva del Perú y de la zona tropical, pues es difícil, ¿no? Ahora estamos con, con abrigo y, bueno, es parte necesaria para este momento. Bueno, Latinoamérica está pasando por situaciones realmente especiales. En la economía mundial, la sociedad, el mundo se encuentra en cambios radicales en todo sentido, en el cambio de la salud, en el cambio de la, de la economía. Muchos países están caminando por caminos nuevos, buenos o malos, pero nuevos. En El caso de Ecuador, que es el más relevante en este momento, vemos Ecuador en una restauración de la democracia después de un gobierno casi de transición del señor Moreno. Y ahora con un gobierno que respeta la inversión privada y que desarrolla la, la economía de libre mercado, que me parece que puede dar un impulso a un país que tiene muy lindos, muy buenos recursos y con la experiencia de 10 años de Correa, que han sido medio malas, no tan malas, pero medio malas en el sentido que no vio libertad de prensa y fue, este, se coludió con una cantidad de otras empresas que, como siempre, que aparentemente en su mensaje no parecen ser, eh, estar asociados con la corrupción, pues aparecen ahora este, cuando ya son gobierno, después que se van, se dan cuenta o la comunidad se da cuenta de que son gobiernos que tienen tantos corruptos como de aquellos que ellos mismos acusan. La otra realidad interesante, un poco difícil, el caso de Brasil, con Bolsonaro que quiere restaurar una economía quebrada por Lula da Silva y todos sus sátrapas que también robaron... Eh, el Estado y malversaron los fondos para sus propios privilegios. ¿Qué podemos decir de Cuba, Nicaragua y Venezuela? Realmente la tristeza de lo que puede hacer un gobierno totalitario, donde un grupo de sátrapas y sinvergüenzas suben al gobierno para valerse del poder sobornan a las fuerzas armadas y terminan por destruir un país como lo hicieron con Venezuela, con Cuba, Cuba 60 años, Venezuela 21 años y por supuesto como los seres humanos somos seres humanos que sabemos manejar maquiavélicamente, bueno no todos, el pensamiento humano, mentimos, y luego llevamos al descalabro a una nación, prometiéndoles igualdad, quitándole a los ricos y haciendo que ellos supuestamente no creen monopolios, etcétera, etcétera. Todas esas promesas de los famosos monopolios que quieren ellos destruir, después ellos lo construyen en un estado controlador, destructor. Porque si hay una, un monopolio más desastroso para una comunidad, es el monopolio del Estado. Todo un grupo de sátrapas traen ahora toda la economía a su control y ponen su dinero en paraísos fiscales para luego después de caer, de encarcelarse o cuando salgan de la cárcel, si es que salen, Todavía les queda dinero para vivir tres, cuatro vidas, pero dejaron un país destruido. Lastimosamente, debo reconocer que muchos de estos países también llegaron a esa condición gracias a que los que manejaron la inversión de libre mercado, también otros sátrapas, se llenaron sus bolsillos y no atendieron ni repartieron la riqueza como debió repartirse a los países donde había mucha riqueza, donde se había acumulado mucha riqueza, como el Perú, como Chile, como Argentina. Estos tres países, perdón, Bolivia también, estos tres, cuatro países tenían muchas riquezas, tenemos muchas riquezas, pero lastimosamente muchas de esas riquezas no llegaron a las poblaciones más necesitadas de nuestros países. Y no es porque el libre mercado sea malo, sino porque los que administran las administraciones públicas, aquí en el Perú, las administraciones municipales, donde se roban hasta el 20% de los presupuestos para los proyectos locales, carreteras, parques, jardines, escuelas, postas médicas. Entonces, como no hay dinero porque se lo roban, entonces no llega el dinero que existe en una economía de libre mercado, de libre competencia. Ese es el gran problema. Los gobiernos regionales aquí en el Perú, un desastre, el 63%, si no me equivoco, del dinero que producen los del canon, vuelve al gobierno central porque las regiones no tienen capacidad de, de desarrollo, de, de gasto. Es más, las municipalidades andan haciendo ahí una, unos monumentitos de un pajarito, de, una, de un sombrero, unos parquecitos y ya creen que con eso llevan desarrollo a la comunidad. Y se olvidan que la comunidad lo que necesita es emprendimiento para sus sembríos, granos, buena atención médica en sus postas médicas, en los hospitales pequeños que hay en cada, en cada uno de los pueblos, mejores médicos, bien pagados. Con ese dinero. Acá en la capital, una vez un alcalde decidió entrar en el campo médico y creó la, las famosas este, hospitales de la solidaridad. Bajó los precios de las consultas y las atenciones eran de primera calidad. Eso también está perdiéndose. ¿Por qué? Por los nuevos gobiernos locales o, o regionales que han ingresado. No somos tontos. O sea, nos damos cuenta que tanto en el campo de, la, de libre mercado si bien es cierto, la riqueza se aumenta, la pobreza disminuye porque hay inversión, hay movimiento económico en la comunidad. El problema es que los estados o los gobiernos, en este caso locales, regionales y el estado, teniendo el dinero que tienen, utilizan ese dinero para hacer cosas o los acumulan simplemente sin pensar en la necesidad de la sociedad. Si bien es cierto todo esto es una situación compleja, que muchos de nosotros muchas veces no lo entendemos, pero es importante reconocer que en Chile el levantamiento de la izquierda, que ya tuvo eh, hechos desastrosos en el tiempo de Allende, y que fue recuperado de manera, por supuesto, ilegal, matando gente por el señor Pinochet, eh, hoy se ve en el peligro de volver nuevamente, a través de una constitución, a situaciones realmente, eh, realmente desastrosas. Esa es la perspectiva que se tiene. Argentina es un caso increíble. El país más rico de Latinoamérica está ahora en pobreza han prohibido vender la carne al exterior porque ya no hay insumos dentro del, del, dentro del país, sus productos han comenzado a quedarse, o sencillamente no hay inversión extranjera, el dólar se ha disparado, es increíble. El crecimiento de Bolivia, que en sus inicios era pues un boom en Latinoamérica, hoy se ve con hospitales abandonados, con problemas políticos, con falsos desarrollos, porque por ahí tienen un pequeño tren o que dicen que van a comenzar a hacer autos, hacen muy buena publicidad, pero cambio realmente, cambio social. Claro, hay cierto gasto que viene de otro lado para poder sustentar la, el famoso crecimiento económico que no necesariamente puede ser legal. Hay voces por ahí que no vienen de, del presupuesto, realmente de las negociaciones que ellos han hecho con las empresas inversoras en, en Bolivia. Hay indicios ahí, no voy a decir cuáles cuál son, pero estamos leyendo, estamos investigando para tener un, una, una información certera, de documentos reales, no de videítos que te dicen, sí, que Bolivia es aquí, que Bolivia es allá. Cuidado con eso, solamente la gente ignorante puede decir, oye, oh, eso es verdad, cuando los videos y las fotos se pueden hacer, se pueden construir. El caso de, de, de Colombia es otro caso increíble. Colombia está pasando por una situación de crisis. ¿Por qué? Porque tratan de recuperar una economía como los días aquí en Perú, en los tiempos de Fujimori, cuando Alan García nos dejó quebrados, ya vamos a analizar un poco eso, este, también hubo revueltas. Se sacaron miles y miles de sus centros de trabajo porque el gobierno anterior había llenado de gente, los, los centros, los, la gestión pública estaba llena de gente que no hacía nada, pero que recibía plata del Estado. Entonces, Colombia está pasando por una situación similar. Es una situación difícil. Entonces, necesitamos comprender un poco, de manera un poco más global, lo que está pasando en los, en los países de Latinoamérica. Ahora, no olvidemos. Que también hay una tendencia de rusificar, porque querer decir una palabra, de hacer una Rusia o una URSS a Latinoamérica. Que todo Latinoamérica sea de izquierda y que tengamos un país que supuestamente se apoya entre todos, etcétera, etcétera. Y no es así, pues, no es así. En algunas conversaciones que hemos tenido con nuestros amigos, que diferimos de algunas opiniones, el día de ayer me encontré con algunas personas y conversábamos acerca de este tema, algunos se quejan, por ejemplo, del bloque que Estados Unidos le hace a un país y todos dicen que eso es una medida arbitraria, que no sé cuánto. Yo le pregunto a la gente, en primer lugar, no es que el capitalismo es malo, no es que el libre mercado es malo, pues. Entonces, ¿por qué critican tanto a alguien que tiene la economía poderosa del mundo y que, por supuesto, supuestamente para ellos es mala? ¿Por qué es mala? Porque trae inversión extranjera a su país. Estaba leyendo un artículo serio acerca de cuánto le dio Estados Unidos a Venezuela, al país que tiene más petróleo en el mundo. Le dio 100 mil millones de dólares por adelantado. Y cuando entró Chávez decidió que no iba a pagar esa deuda. Pero quería que Estados Unidos le siga comprando el petróleo. Qué chistoso, ¿no? Tú le das un dinero a una persona para que lo trabaje y me pague... Después, y ahora viene un fulano y le dice, no le pagues y quieres que yo te siga dando dinero, que te siga comprando tus productos. Ya pues, no seamos ilógicos, ¿no? No somos estúpidos, ¿no? Si te doy dinero para que negocies y me pagues con petróleo y después no me quieres pagar y le vendes el petróleo a otra persona, ¿qué cosa te voy a hacer? Te corto, pues, te corto el flujo, por supuesto. El dinero que te daba no lo vas a tener. Y por supuesto, comienza a suceder lo que está sucediendo en Venezuela. Yo tuve a mi hermana y a mi cuñado que vivieron en Venezuela 40 años. Y ellos nos cuentan la tristeza de ese país. Tuve amigos aquí que vivían en mi casa, en un alquiler que tenemos, venezolanos. Y ellos nos contaban y nos cuentan las historias. Tengo un primo que es venezolano, sobrinos venezolanos, y ellos nos cuentan la realidad. No lo que la televisioncita marcada por, por esos, esos que quieren apoyar, que, que, que, que Venezuela no es así, que, que Cuba no es así. Dios mío, ya, cortemos eso. Creo que todos nosotros tenemos la conciencia como para poder ir, buscar la información en el internet y saber lo que está allí. Pero busquen información real, no información cualquiera, no información eh, que sea... Videitos que construyen algunos fulanos donde hacen su redacción. Miren videos reales donde alguien declara algo y ese alguien es una autoridad, una persona que está allí. Así como tomamos las, las declaraciones estúpidas de un presidente que dice que no va a expropiar y después expropia y expropia y expropia. Y expropia. Aquel presidente que dice que, que su país está en riqueza y él se va y se compra un, Roll, Roll, un Rolls Royce de carro, se compra un, un hermoso reloj este, Rolex y, y come caviar en, en países este, escandinavos, o es, países europeos, y viene a su país y dice que su país es un mundo, un, un, un paraíso y la gente se muere de hambre. Por favor, si toman ustedes esos vídeos, miren ustedes los vídeos reales. Entonces se describe la realidad, no videos construidos. Hablando de Perú, nosotros en Perú estamos ante una situación difícil. Yo ya hice mi, mi, mi declaración respecto a por qué voy a votar por la libertad económica y la libertad. Porque creo en ella. La libertad es un derecho que debemos def defenderlo con la vida con la vida. Porque si no tenemos libertad, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar cuando nos meten a la cárcel y querer salir de ahí, gastar todo el dinero posible para poder salir de la cárcel? Porque la libertad es algo precioso, algo sublime. No se puede poner en tele de juicio. Aquí en Perú estamos a punto de decidir entre una, un, un gobierno que nos promete libertad y un otro gobierno que nos promete Estatismo, comunismo, socialismo, control y no libertad. Y algunos dicen, no, eso no va a pasar así. Así decían los cubanos, los venezolanos cuando los cubanos le decían, no hagan eso. Así decían los nicaragüenses. A los cubanos cuando le decían, hey, no se metan en eso. Pero no creyeron. Hoy, sus hijos dispersos en todos los países del mundo buscando ver dónde conseguir la economía y mandando dinero a aquellas personas que viven, que viven en, en, en sus países destruidos por, la, por el comunismo y el socialismo, mandando dinero. Y de eso ahora se beneficia ese país. Claro, como en el caso de Venezuela, 5 millones salieron y esos 5 millones mandan dinero porque 2 dólares gana un venezolano en Venezuela. Ahora, cuando tiene el dinero que le mandan sus hijos desde otro país, va a querer comprar algo y no hay, no hay, no hay insumos, no hay productos. Es triste. Nosotros hemos vivido eso aquí con Alan García y con Velasco. Ya hemos vivido eso. No es algo nuevo. Pero lastimosamente, en la democracia se permite todo. Yo estuve hablando varios días durante estos últimos tres semanas y he estado conversando con muchos amigos. Algunos de ellos se han sentado neutralmente, han comenzado a analizar las cosas. Y me dicen todos, oye, bueno, tú vas a votar por Keiko. Bueno, y cuando dicen, cuando les digo que no, mientes. Bueno, Voy a votar por Keiko, porque Keiko representa en su programa de gobierno, representa la libertad económica y la libertad individual, que es lo que me interesa. Y el señor Castillo no me representa en el campo de la libertad económica, ni tampoco en la libertad. Entonces, en ese sentido, yo me puse a analizar la vida de Keiko. Y por supuesto, lo he hecho de manera consciente. Yo no soy del fujimorismo. Yo pertenezco al partido de los trabajadores manuales e intelectuales. Es un partido de centro que cree en la libertad del comercio, en la, liber, en la, en la libre economía. O sea, yo estoy dentro del campo en el cual se encuentra ella. Pero me puse a analizar a ella como persona, sus acusaciones y todos los vejámenes que han dicho de ella en la televisión y en todos lados. Pero no lo he hecho por la televisión, lo he hecho porque he buscado documentos oficiales. He descubierto que cinco peritos han tratado de descubrir en sus gastos, en sus ganancias, algún indicio de que ella lava dinero, porque esa es la acusación que tienen contra ella. Y todos han hecho un informe que no hay desbalance en su patrimonio. ¿A quién le creemos? ¿A la televisión? ¿O a una investigación seria? Respecto al dinero que recibió el partido de instituciones como Odebrecht, que supuestamente le dio 500 mil dólares, y del banco BCP, que supuestamente le dio, parece que sí le dio 3 millones 200 para su campaña. Y en el Perú está permitido por ley recibir dinero pero dinero de instituciones legales, y Odebrecht es una institución legal en el Perú. Está registrado y este, esta compañía ha hecho carreteras por todo el Perú, oleoductos, tremendas, tremendas, este, pro, y tremendos proyectos de desarrollo, que los que estaban en el gobierno se coluden con una empresa y con sus líderes para poder recibir beneficios personales, no lo negamos, no lo negamos, pero si ella recibió dinero para su campaña de una institución legal, ¿de qué o de dónde sale ese dinero que ella recibe? Eso no es decisión de ella, eso es decisión de la compañía que lo da, pero en el Perú está legalizado poder recibir dinero para hacer campañas de instituciones legales, de personas naturales y, por supuesto, de personas que también, eh, jurídicas, como conocemos en el campo de las inscripciones. Algunos me dicen, pero su papá. Mire, yo viví la experiencia de Alan García y viví el gobierno, el primer gobierno de don Alberto Fujimori, porque el año 96 yo me fui a Estados Unidos. La situación durante los dos primeros años de Alan García eran hermosas. Teníamos todo. ¿Por qué? Porque se gastó el gasto público, se gastó todas nuestras reservas, entonces la población estaba feliz, los precios subían, ya no había inversión extranjera, y él utilizaba el dinero del, del Estado para invertir en, el, en, en la sociedad, y eso es lo que pasamos, dos años maravillosos, pero cuando ya no pudo, ya no tuvo dinero que gastar, los próximos tres años fueron Terribles, terribles, horribles. Yo tenía hijos de tres años. Era increíble poder conseguir una bolsita de, de, de leche en sí en polvo, para poder alimentar a mis hijos. Yo estaba en Moquegua cuando el señor Fujimori y el señor este, Miller dieron la noticia un miércoles a las 12 de la noche, cuando ellos sinceraron la economía sufrimos seis meses increíblemente, el gobierno tomó la decisión de crear comedores y dio a los grupos religiosos para que ellos pudieran administrar esos fondos en las comunidades, yo tuve siete comedores atendiendo a la gente todos los días, nuestro trabajo casi ya no era eclesiástico, era un trabajo social íbamos a, al campo a comprar camiones de, de papas de, de lechuga, de, de apio para hacer las comidas nos dedicamos a eso casi durante dos, casi dos años la reactivación era, era importante. Don Alberto Fujimori nos introdujo nuevamente al campo de la inversión extranjera y el país comenzó a salir, a salir, a salir, a salir, a salir, a salir. Y luego tristemente se asocia a un maquiavélico líder como Vladimir Montesinos donde una buena intención se convierte en una absoluta corrupción. Y tenemos que reconocerlo. Paralelo a eso, ya con Belaún de Alan García y parte del gobierno del señor Fujimori, teníamos un flagelo que todos teníamos que sufrir. ¿Saben qué es lo que más había en nuestra casa? Velas y fósforos. Porque todos los días derribaban una torre. Aquí arriba de mi casa, todas las torres que ustedes ven aquí estaban derribadas porque el terrorismo destruía el país. Y una torre de esas cuesta miles de dólares. Toda esa conexión eléctrica de alta tensión cuestan miles de dólares que el gobierno tenía que reconstruir porque estos señores destruían el país, destruían la economía, mataban gente. 70 mil personas murieron a causa del terrorismo. Sufriendo todo eso, Alberto Fujimori restauró al Perú de una economía desastrosa y de una situación social llena de terror. Lastimosamente, se asoció con una persona que llevó a su mejor gobierno a la ruina. Este señor quiso controlar, don Vladivino comenzó a controlar la prensa, comenzó a controlar todo. ¿Para qué? Para él enquistarse en el narcotráfico y en el tráfico de armas. Fue cosa terrible. Hay documentos. Sin embargo, ya en el tiempo, cuando ya el terrorismo estaba controlado, el terrorismo comienza a pensar de otra manera para poder ser gobierno, para poder controlar el Estado. Y los chicos, inducidos por ellos, van a estudiar para ser abogados y se meten en las instituciones del Estado y los resultados de esos 20 años de trabajo, ese trabajo de hormiga que han venido haciendo, hoy lo vemos en los estamentos del Estado. Están en todos lados, tanto así que acusan a quien quieren y meten a la cárcel incluso a gente inocente que no tuvo nada que ver con las muertes, que tanto se habla. He visto un reporte acerca de las esterilizaciones de 300.000 mil mujeres. Y se le acusó de que ellos mataban a la gente o le hacían obligatoriamente que la gente se tenía que esterilizar. Y decían que gente que nunca había tenido hijos. Y eso es mentira. El documento claramente de los peritos dice que eran personas que tenían cuatro o más hijos. Para evitar en esas personas un problema mayor. Y sin duda, toda acción y todo proyecto humano tiene sus riesgos. Y por supuesto, muchos movidos, unas 270 personas, mujeres, movidos por estas ONGs que apoyan y que luchan contra el la libre mercado y la, libre, la libertad de expresión y la libertad en sí, movieron a esas personas, les pagaron dinero y fueron para acusar que gente había muerto y todo lo demás. Y los peritos han dicho que hay, hubo uno o dos este, de mal función, de mala práctica médica que se comprobaron y los demás simplemente fueron algo que la ley y que beneficiaba, ayudaba a muchas mujeres que tenían demasiados hijos. Hay que leer documentos oficiales, no hay que estar hablando simplemente por hablar es muy fácil agarrar una cantidad de información falsa y hacer la verdad y creer. Por eso tenemos la capacidad de conciencia para poder analizar las cosas. Otro tema que apareció durante esta, esta semana fue que, habiendo sido yo un líder religioso que estaba mezclando el tema de la religión con la política. Bueno, yo tengo mi propio concepto. Yo pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día. He sido líder religioso en esa iglesia hasta oficialmente hasta el año 96, y luego me fui a los Estados Unidos y trabajé para la iglesia durante cinco años, y luego me abrí campo y e hice mi propio emprendimiento. Pero no dejo de ser adventista. Y como religioso, tengo mi opinión. Y yo no soy de esos hipocritones que, que dicen, ah, no, yo no me meto en política, pero a la hora de hablar por debajo están haciendo política o están hablando cosas. No, hay que ser transparentes. Y creo que si hay algo que alguien me puede criticar, es que yo le digo a la gente lo que yo pienso y lo que yo soy, tratando en lo mínimo de ofender a las personas, tratando de no ser tan ofensivo, porque a veces los seres humanos somos ofensivos y yo reconozco. Pero yo tengo mi forma de pensar y me baso en algunos párrafos que yo conozco de la iglesia, donde hay pronunciamientos de la iglesia. Que nosotros, los que formamos parte de la iglesia, no debemos ser indiferentes a las necesidades de nuestros pueblos. Que debemos defender los valores, que debemos defender la libertad. En algunas iglesias tienen líderes que dirigen el programa libertad religiosa. Y el programa de libertad religiosa tiene que ver con la libertad de culto, la libertad de pensamiento. Y si tú no defiendes eso y supuestamente no quieres meterte en política, la única manera de defender es mostrando tu opinión respecto a lo que sucede en los gobiernos en los cuales tú eres parte. Y aquí está el gran problema, que mucha gente dice que por no participar en política simplemente no defienden tampoco ni la libertad ni les importa. Se hacen indiferentes a la realidad. Que Dios mande lo que mande, eso es todo. Dios no va a actuar sin tu mano, que marca la decisión que tú tomes. Así como tú todos los días sales a trabajar y Dios te bendice y te crea las condiciones para que tú puedas tener un negocio y puedas traer comida a tu casa, Dios también te crea las condiciones para que tú puedas tomar una decisión y elegir lo que tienes que elegir. No te hagas el tonto, no digas, no, a mí no me compete. Tú tienes que tomar una decisión y elegir a un candidato. Pero esa es decisión tuya porque como persona tienes, porque eres parte de un país, y de ti depende un voto. Yo tengo mi posición, sigo siendo religioso, sigo siendo cristiano, pero tengo que opinar en los campos políticos de mi país, y quiero participar en él. Soy un participante activo, capacito, por la pandemia no podemos ahora, pero he trabajado en comunidades, en, en, en, en la selva, en las profundidades de la sierra, en todos lados. Enseñando economía familiar, libertad de pensamiento, que es lo que todos debemos promo promover. Y por supuesto estamos en contra del estatismo, estamos en contra del comunismo, estamos en contra del socialismo, porque el socialismo solo ha traído tristeza y dolor, ha separado familias, ha destruido países, ha destruido sociedades. Y yo no puedo estar de acuerdo con ese valor. Y tú me dirás, entonces vota en blanco. Y aquí tengo yo mi propia opinión. Al final, mi voto en blanco, voto viciado, lo único que hace simplemente es ponerme a un lado y no importarme lo que está pasando con mis compatriotas, con mis amigos, con mis conciudadanos. Te voy a decir algo. Tú me dirás que el voto es libre, es libre, tienes razón. Pero hay una cosa que tienes que saber. Tu voto también me afecta a mí o me favorece a mí. Tu voto libre también me favorece o me afecta negativamente a mí. ¿Por qué? Porque yo vivo en este país donde tú vas a votar. Y por eso esta mañana yo quise hacer este conversatorio libre, sin protocolos, para simplemente comentarte lo que yo creo que debemos hacer como país. Defender la libertad, la libertad económica. Y si quieres una economía social de mercado donde podamos teniendo riqueza, llevar mayor oportunidad y apoyo a los ciudadanos en todo el país, sin duda, cuando hay recursos se puede hacer eso, pero cuando no hay, robarle al pobre de lo poco que tiene, sería una catástrofe. No necesitamos robar, no necesitamos destruir el pensamiento de otras personas, necesitamos construir una cultura de desarrollo, de crecimiento, del impulso a la persona humana. Yo soy Boris Darman, soy un opinólogo, simplemente, y gracias por escucharme. Comparte, si es que te parece bien, comparte esta alocución con alguno de tus amigos, si todavía hay oportunidad de que alguien, si no tuvo argumentos, por lo menos tenga algo, y si alguien que no sabe por qué está votando en contra de la libertad, en contra del libre comercio, de repente, todavía le puedes hacer reflexionar. Como dije, soy un opinólogo, Boris Darmon, para servirles. Un abrazo.